yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es, el extraño, aquí. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Amén.